¿Sí? sí mm, El momento de escuchar el gran lamento, el clamor de nuestros pueblos, nuestra gente está muriendo. Hagámoslo por la vida, que es el más grande regalo, y tendamos una mano todos juntos como humanos. Y ya no Siempre esperando nos ofrezcan el gran cambio, somos los sindicados, toda la gran familia en nosotros existe, solo falta el amor. Vamos, hermanos, demos brillo a este día y transformemos el se llanto en alegría, con esperanza Uno a la vez, con actitud manifiesta Es mejor vivir para servir Puede soñar y la gloria alcanzar Y sin embargo más lograr tu corazón Sentir que somos importantes para alguien Nos da la fuerza motivándonos la vida Y si mañana es tarde, podemos evitarlo Súmate con nosotros, deja la indiferencia día Y transformemos ese llanto en alegría Con esperanza Uno a la vez Con actitud manifiesta Es mejor vivir para servir Puedes soñar la gloria alcanzar, y sin embargo, vale más lograr tu corazón. Como a la vez, con actitud manifiesta, que es mejor vivir para servir. lograr